Hola chicos de Goyalince, hoy estoy súper emocionada porque no tienen idea de dónde estoy Estoy nada más y nada menos que en los camerinos de quien es Simba en El Rey León Él es Agustín Arguello, ¿cómo estás? Pues nervioso, nervioso porque es mi primera función oficial Este Estoy cubriendo a Carlos Rivera que está en una gira de promoción en España, entonces me toca cubrirlo durante estos tres días, miércoles, jueves y viernes, y esta es la primera vez, ya he tenido tres ensayos generales que son como funciones especiales que hace la compañía internas, este, pero bueno, esto es como... Sí, pero este es con público, con público, así que viene, ay, estoy nervioso, viene mucha gente a verme, familias, amigos, entonces... Sí, sí, sí, claro, sí, para no sentirme tan solito en este momento. ¿Y cuál ha sido tu preparación a lo largo de, pues, estos días para llegar hasta hoy, que ya es el gran día, que es el día? Pues mira, estuve, este, después del estreno, comenzaron los, los ensayos para los covers, eh, me ensayaron durante un, un mes, este... Para, para llegar al primer ensayo general, que fue un mes después de, de la, del estreno y luego tuve pues así como limpieza de, de algunas de las cosas que estaban en el montaje y ya mi último ensayo fue hace unas dos semanas, tres semanas y ya pues, estuve ensayando por mi cuenta, este, ensayando coreografías, textos, los bailes, que es una de las cosas más complicadas que tiene este personaje, y ya ensayaba en piso 24 de mi departamento en el, en el Roof Garden, que era como en un lugar donde había tan, tan poco aire, estaba tan alto que hacía que la resistencia sea más difícil. Entonces yo digo, bueno, si yo lo puedo hacer en piso 24, en el menos 5, lo puedo hacer más fácil todavía. Creían que me iba a tirar del edificio, pensaban que era un suicida, dije, no señor, estoy ensayando para la obra de teatro. ¿Qué significa para ti tener un importante un personaje tan importante en una obra tan grande? Bueno, es, es un sueño hecho en realidad. La verdad que desde, desde que me avisaron de las audiciones de, de Rey León siempre siempre pensé, incluso cuando estaba en España y, y pues veíamos a Carlos cómo le estaba yendo allá y cómo triunfaba, yo decía, ojalá que la traigan a México para poder audicionar para la obra. Eh, fue una pues una preparación muy difícil durante seis meses de audiciones para para que por fin me dieran las noticias de que formaba parte del elenco. Este, normalmente estoy en el ensamble haciendo muchos papeles, este, y ahora pues ya me tocó el turno de hacer por primera vez un principal, que es creo que la oportunidad que muchos, casi todos los que estamos aquí en el ensamble, todos tenemos un personaje, los que estamos en el ensamble, y todos tenemos la, el sueño de que un día llegue de poder subir como personaje. Este, normalmente siempre nos dicen, alguien está enfermo, vas, y uno no tiene como... ¡Ah! Aquí bueno, gracias a Dios este, se me pudo avisar con tiempo porque las fechas de Carlos están programadas, así que pude mentalizarme y pude mentalmente prepararme para sufrir solamente hoy, solamente hoy. Después mañana fuera dolor. Ya mañana fuera dolor, pero sigue otra función, así que solamente el dolor va a ser físico, pero no, muy contento, muy feliz y agradecido a César también y a toda la gente del Rey Lord por haber sido este, tan cuidadosos en cada detalle de mi preparación y sobre todo para estar al pendiente de todo esto. Muchísimas gracias por tu tiempo, te deseamos la mejor de la suerte para esto y pues vas a ensayar gracias y los espero miércoles, hoy bueno, ya si no, no vinieron hoy, ya no van a venir pero los espero jueves y viernes, mañana y pasado, quedan todavía algunos boletos disponibles, muy poquitos, pero los esperamos para que disfruten y pueden venir también en cualquier momento, la verdad que es una obra fala, fabulosa, Carlitos Rivera es un gran protagonista, lo hace muy bien y espero también estar yo a la altura de, de él Lo vas a lograr, pues muchísimas gracias y hasta la próxima, amigos de Guayalince